Beyoncé explica cómo cambió su vida y su carrera al descubrir que desciende de un esclavista blanco. En teoría da igual quién protagonice su portada, el número de septiembre de la edición americana de Vogue siempre será noticia. ¿O acaso conoces alguna revista en el mundo cuya elaboración merezca ser objeto de un documental como ocurrió en 2009 cuando el director R.J. Catlar nos entregó el ya mítico de September issue? Fue gracias a aquel filme cuando todos descubrimos que trabajar bajo las órdenes de Anna Wintour no es exactamente igual a lo que insinuaban en El diablo viste de Prada. Sí, es verdad que la directora puede ser tan implacable y exigente con sus colaboradores como lo era la Miranda Priestley que encarnó Meryl Streep. Pero viendo todas las decisiones que deben tomarse para sacar adelante este número elevado a la categoría de evento cultural y social, no hay espacio para el azar. Digamos que el simple hecho de aparecer cada año por estas fechas en el kiosco ya es un logro digno de celebración, aunque este 2018 han logrado un hito que marcará un antes y un después en la revista. Convencer a Beyoncé para que abandone su política de no hablar con periodistas y convertirla no solo en su estrella de portada, sino además darle control creativo total para que la cantante lance justo el mensaje que desea, te guste o no su música, ahora mismo no hay artista en el mundo más importante y relevante que ella. Pero ojo, no confundir lo de control creativo con acceder a cualquier capricho de diva. Es verdad que en las páginas de la revista no hay una entrevista al uso como tal con la artista, que ha preferido ser ella misma quien cuente en primera persona cómo ha llegado a convertirse en una intelectual de referencia para el feminismo y para la cultura afroamericana. Vengo de un linaje de relaciones rotas entre hombres y mujeres, de abuso de poder y de desconfianza. Solo cuando he visto claramente que soy capaz de resolver esos conflictos en mi propia relación he podido solucionarlo, explica en las páginas interiores de la revista. Recientemente he investigado a mis antepasados y he descubierto que desciendo de un esclavista que se enamoró y se casó con una de sus esclavas. He tenido que procesar esa información, cuestionar qué significa e intentar ponerla en perspectiva, asegura. Es quizás por eso por lo que Beyoncé en los últimos años ha dotado de claras intenciones políticas todas sus apariciones públicas, ya sea a través de sus canciones, de sus vídeos musicales e incluso de las proyecciones que aparecen en sus conciertos, donde como en este texto, también su familia actual tiene un lugar destacado. Después del nacimiento de mi primera hija, me creí todas las cosas que la sociedad dijo sobre cómo debía ser mi cuerpo. Me puse muchísima presión para perder todo el peso que había ganado durante el embarazo en tres meses, y organicé un pequeño tour para asegurarme de que lo conseguiría, recuerda. Después del nacimiento de mis gemelos he afrontado todo de manera muy diferente. Creo que es importante para las mujeres y para los hombres ver y apreciar la belleza natural de nuestros cuerpos. Por eso no he querido usar pelucas ni extensiones para las fotos de la revista. Tampoco mucho maquillaje. Ahora mismo mis brazos, hombros, pechos y muslos son más completos y reales, sentencia. Y es precisamente ahí, en la sesión de fotos que ha hecho para el número de septiembre, donde Beyoncé ha demostrado su poder como icono cultural. Y no tanto por cómo aparece sino por haber sido ella la que ha elegido al fotógrafo encargado de realizarlas. Tyler Mitchell. Un joven artista afroamericano de 23 años casi desconocido al que la cantante ha querido mostrar su apoyo ofreciéndole un espacio hasta ahora reservado solo para artistas consagrados de la cámara como Bruce Weber o Mario Testino.